Para esta receta necesitamos pechuga de pollo Que ya se está cociendo Necesitamos puré de tomate También chile chipotle Cebolla Queso fresco Ya lo hice así en pedacitos Aguacate Lechuga que aquí la tengo lavándose Crema Tostadas yo utilizo estas salsas, a mí me gusta mezclarle de las dos, o a veces nomás le echo tapatillo, pero cualquiera que tengas o que te guste, ahí está. Ahorita voy a licuar la salsa de tomate con los chiles chipotles, mientras la cebollita la voy a echar en un sartén con aceite para que se dore poquito. estamos ya dorando la cebollita y aquí ya licué lo que es el chipotle y la salsa de tomate como estoy esperando que se me dore la cebolla y aquí es donde voy a echar el tomate con el chipotle ya licuado bueno así es como vamos bueno aquí ya puse el pollo con el con la salsa de tomate y de chipotle, como se puede ver, y ahora me estoy esperando que, que hierva más hacer la tostada, pero quedó bien rico. Y picosito, esta vez lo hice picosito porque lo quería picosito. Pero ahorita les enseño cómo me preparo la tostada bueno aquí tengo mi plato con mi tostada a ver, la vamos. y le voy a echar la crema aquí encima así con un cuchillito se la voy a poner en toda la tostada si la quieres hacerle así o, o con la misma bote y un barro así pero a mí me gusta que quede así ok, ahora le voy a poner el pollo así, y le voy a poner la lechuguita bastante, me gusta con bastante lechuga y le vamos a poner el, el queso fresco queso bastante que se ofrece el aguacate Ajá. le voy a poner poquita poquita tapatío porque como les digo hice el pollo poco chilosillo. no quieren enchilar nada más para el sabor poquita tapatío poquita valentina y a probar. A ver. Mm. Mm. Mm. Mm. <risa> Salió bien rica, bien rica mm. Ok, pues aquí se termina el video Espero les haya gustado esta receta Y que la hagan Está súper súper buena Y pues gracias por ver Pero antes de despedirme Te invito a que te suscribas a mi canal Si no lo has hecho Que encienda la campanita Para que recibas notificaciones cada vez que subo un video Y dale like al video y pues nos miramos en otro video.